Y sean ustedes bienvenidos por primera vez a la sección de mi canal Saludos Cítricos. La sección donde básicamente voy a mandarles saludos a las personas que cumplan con los requisitos que ya mencionaré. Así que bueno, vamos con los saludos. Un saludo muy, muy, muy, muy, muy grande a Haseu, a Haseu, que me comenta un comentario con mucho texto, que igual obviamente lo leí, así que bueno, un saludo para Haseu, espero estés bien y muchas gracias por ver mis videos, y bueno, aquí tienes tu saludo y espero, espero te haya gustado y el siguiente saludo es para XtroyerGD un gran saludo para ti Máquina espero estés de la verga espero estés muy bien y te mando un saludo muy grande a ti y a ti y a ti así que bueno aquí son las primeras dos personas saludadas de mi canal y ya sabes los requisitos para que te mande un saludo es simplemente comentar cualquier cosa relacionada con el video y ya con esto muy probablemente te salude en el siguiente video que suba así que ya saben, vayan y comenten si quieren que los salude y nada, damos inicio al video mi garganta se está muriendo se muere mi garganta <ríe> y muy buena gente, yo soy Citra y estamos con un nuevo video para mi canal Hoy día voy a estar hablándoles un poco de lo que leyeron en el título. Básicamente, ¿qué sucederá con el maratón de Pokémon Negro Nuzlocke? Pues, básicamente, eh, les comento un poco. Hace dos semanas subí el último capítulo de mi serie Pokémon. Eh, que debería subir cada semana cada tres días cuatro días debería subir un video de esa serie pero no hace dos semanas que no subo capítulo de esa serie y muchos me la, me la han estado pidiendo y pues la verdad si lo soy sincero a mí me da pereza grabarlo aunque me gusta me da pereza porque es que oh, me dan pereza no he tenido ganas pero obviamente la serie no la iba a dejar fuera porque eso no, no entra en mi patrón no entra en mi código como persona yo soy de continuar las series y no dejar las tiradas menos si me las pasan pidiendo así que bueno después de todo hoy día 16 de junio del 2020 se me ocurrió la idea de empezar la maratón grabé cinco capítulos donde pasaron cosas que no diré en este vídeo y resulta que a la hora de colocarlos en el editor de vídeo adivinen bueno, en realidad no van a adivinar por qué, o sea, ¿por qué no van a adivinar? Como pueden estar viendo, se veía la pantalla en verde y digo yo, ¿por qué pasa esto? Si en, el edicoso, si en, el, el, si en la carpeta se veían bien los videos, me quedé súper rayado, no sé por qué pasaba eso. Voy a buscar cómo arreglarlo y si lo logro arreglar, muy probablemente no vean este video, pero si no lo logré arreglar, pues bienvenidos. Hola, soy Citra. Así que bueno, en vez de frustrarme y ponerme a llorar porque grabé como 40 minutos donde le metí muchas ganas al video para que sea divertido y entretenido, pues um, pues nada, lo, lo, único que pensé, lo único que pensé fue a lo que vendrán en el video. Wait, ¿qué, ¿qué estoy diciendo? Entonces, después de todo esto, se me ocurrió se me ocurrió la idea de narrar esos cinco capítulos de Pokémon porque si sí, son cinco capítulos donde avancé bastante comparado a antes eh, narrarlos de alguna manera resumida, no sé, unos 15 minutos narrando lo que sucedió en esos capítulos, obviamente con imágenes de los mismos videos que grabé, obviamente no les voy a poner un gameplay de fondo voy a intentar grabar esos videos sin tener que meterlos al editor porque me da el error que mencioné anteriormente así que bueno, no sé qué les parece esta idea, me gustaría que me lo, dejare, que me lo dejaran en los comentarios, díganme qué opinan de esta idea de narrar el capítulo de una manera resumida e entretenida, esperemos sea así y nada, yo creo que hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado y recuerden que hoy subí, o oh, ayer, ojo oh, no me acuerdo cuándo subí un video que oh, se los dejo aquí para que vayan a verlo son unos clips bastante interesantes que grabé en directo, así que nada yo soy Citra y nos vemos en la próxima